podrán utilizar todos los contenidos míos porque los contenidos míos son para que llegue a la gente sin ningún tipo de dificultad. Bien, eh, necesitamos un programa juvenil es interesante uh -huh. ver, eh, Marino Zapeta anda muy juvenil en el uh -huh. día de uh -huh. hoy. Uh -huh. eh, pero lo vemos con un verde. Yo, yo que ¿Responde vive... eso a algún nivel de rebeldía? No, realmente lo que ocurre es que había pensado y pido uh -huh. a la teleaudiencia y a ustedes que me disculpen por la informalidad. Lo que ocurre es que Salí y creía que tenía el tiempo suficiente para ir al hotel y vestirme apropiadamente. Pero San Francisco ha cambiado mucho desde que yo dejé de vivir acá. Y está congestionada las calles. Sí. Yo tenía ya un buen tiempo dentro de la ciudad tratando de llegar acá. Y no me dio el tiempo entonces de ir al hotel y cambiarme de manera que... Esté atuendo, yo <ríe> Pero fue acorde, pido me disculpen, por el... sí. Fue acorde por el, por el programa también. Eh, señor Zapete, usted hoy tendrá una intervención en la UAS sobre su nuevo libro, La, la Crónica Irreverente. Eh, primero queremos saber cómo usted armó este libro, cómo, cómo hizo este libro, a pesar de lo que algunas dificultades que ya usted había explicado en el mismo libro, en la introducción del libro. Bueno, sí. Eh, la actividad de hoy es un coloquio en la Universidad Autónoma, aquí, donde nosotros pensamos compartir el, el libro, su contenido, discutirlo con básicamente con la población de estudiantes y maestros de ahí. Eh, ¿Qué es el libro? Bueno, es ¿quién ha hecho qué de lo que son. Las, los principales actores públicos de la República Dominicana, quién ha hecho qué en los últimos 60 años de vida republicana. Eh, los nombres de los principales actores, no solamente actores políticos, sino empresariales, líderes religiosos y también periodistas. Es importante que la gente sepa quién ha hecho qué es una apuesta contra el olvido, porque aquí hay mucha gente que se recicla y presume que nosotros tenemos una memoria muy corta y cada día se presenta eh, como una especie de metamorfosis. Entonces, yo creo que ese libro es un documento en ese sentido. Sobre la parte de, de cómo lo hice, bueno, llevaba 10 años trabajando en él, pero... Eh, Duré tanto porque en un momento, ustedes recordarán, no sé si lo habrán leído, que a mi casa entraron a robarse mi computadora. Yo pienso que eh, fue un, un asunto premeditado. Yo tenía ya por lo menos la mitad del contenido de ese libro cuando se robaron la computadora, pero sacaron a un joven que estaba en la cárcel, que no había cumplido su pena, lo sacaron jueves, lo mandaron a robar mi computadora y el domingo ya lo habían matado. Es decir, que nunca tuvimos la oportunidad de saber realmente qué pasó ahí y eso retrasó un poco la salida del libro, a tal punto me desanimé. Después cuando tiene, mi, mi libro tiene 448 páginas y tenía prácticamente la mitad del material ahí, lo perdí. Tuve que volver de nuevo sobre las, los pasos. Señor Zapete, el título del libro, La Crónica Irreverente, ¿qué significa? Bueno, el cover, mucha gente tiene algún tipo de, de curiosidad por saber sobre el cover. Yo quiero decirle el cover en sentido general. ¿A ustedes tienen a un político dominicano que normalmente está de espaldas al pueblo ese político que está ahí está de espaldas ese político tiene una cabeza que es de buitre el buitre es el carroñero es el ave más destructora eh, ese, esa portada tiene también eh, a un, a ese político que tiene una mano cerrada y la otra abierta, en una está manifestando que él es transparente, que tiene la mano limpia, en la otra nunca se sabe lo que tiene. Tiene también, si lo ven la imagen, en cada mano un código de barra que dice que son parte de una casta. Eso, eso es lo que quiero transmitir. Eh, en la contraportada, que es la parte más irreverente, eh, tiene un texto de cuatro párrafos que fue sacado de una reseña que hicieron cuando Ramón Báez Figueroa se casó. Como ustedes recordarán, mientras desfalcaba y se robaba el dinero de los ahorristas, este señor hizo una gran fiesta en el mar con un yate multimillonario que tenía y se pasaron casi dos días disfrutando y haciendo muchas cosas. Y en su boda, él invitó a la más alta expresión de la sociedad dominicana, los más ricos de este país. Entonces, como él era director, eh, dueño del listín diario, la joven que hizo la reseña de la boda, aquello despampanante puso allí estaba representada la más alta expresión de la sociedad. Entonces, en la contraportada tenemos una embarcación donde hay una mano y un dedo que señala el título que dice la más alta expresión de la sociedad, y los otros le hacen así. Eh, yo no sé si me están viendo, pero ustedes ven lo que significa, le dice... Y lo que hace es que se burla de esa más alta expresión de la sociedad que está compartiendo los dineros que Váez Figueroa se robaba de los ahorristas. Entonces, es una crónica porque cuenta un poco qué es lo que han hecho los principales actores públicos en 60 años y es irreverente porque es algo que poca gente se atrevería a contar y que en definitivamente es un desafío al poder, y que se burla de alguna manera de esa más alta expresión de la sociedad dominicana, que es, le es conferido ese título por la riqueza. Quiere decir que este país donde se reúnen todos los ricos, ahí está la más alta expresión de la sociedad dominicana. Puede estar la más alta expresión de la riqueza, de la delincuencia pero no de la sociedad dominicana. En primer lugar, la mayoría de los ricos o una buena parte de los ricos aquí no pueden ser la más alta expresión de la sociedad dominicana porque muchos de ellos, sus fortunas no son lícitas. Y en segundo lugar, usted no puede decir que un grupito de millonarios puede representar, puede ser la más alta expresión de una sociedad tan pobre como es la dominicana. Entonces, por eso es la irreverencia. Eh, sí, si es apete, Tenemos a. Bobiesca, eh, pues, a Roberto, presentador del programa. Le, ejecutivo, y productor ejecutivo del programa, que le da. Tendrá algunas preguntas para usted. Eh, no sé si hay retorno, Irashio. Sí, sí, naturalmente. Sí, sí, sí. sí. Okay. Eh, buenas tardes. ¿Me escucha Génesis? Sí, te escuchamos. Sí, sí. sí, buenas tardes, Génesis. Eh, eh, Yerjan. Eh, Magnus Zapete, bienvenido a San Francisco de Macorís una vez más, un pueblo que le pasar? sigue, le aprecia y, y le quiere Roberto Neris, eh, lamento por causas ajenas a mi voluntad no poder compartir en vivo con usted eh, esta entrevista eh, tan especial pero compromisos ajenos, eh, incluso estamos ahora mismo en el aeropuerto Cibao saliendo, partiendo a la ciudad de Nueva York para unos compromisos que tenemos mañana sábado eh, en New Jersey pero nada, eh, él lo estaba escuchando, se le he dado seguimiento eh, a lo que es eh, la puesta en circulación de su libro, que hoy San Francisco de Macorís se va a dar ese banquete. Pero quiero aprovechar su presencia en nuestro espacio en nuestras cámaras para preguntarle algo específico. Por ejemplo, mucha gente ha comparado eh, y ha mencionado a Carlos Rubio, no sé si él lo, lo conoce o, o, o ha escuchado de él, sobre las denuncias que ha venido haciendo en las redes sociales e incluso que se tuvo que ir eh, fuera del país por un tema de seguridad, tanto de él sobre su familia. Entonces, eh, no comparándolo con la situación de usted, pero sabemos que usted ha sido eh, maltratado por el poder. Incluso tuvo que abandonar un medio de, de comunicación en cierto momento porque los comentarios que usted eh, hacía y, por ejemplo, en esta puesta de circulación de su libro donde expone tantas situaciones, reales de nuestra sociedad dominicana, principalmente de la sociedad política que está manejando nuestro país a su antojo. Eh, ¿Cree usted que este joven está diciendo realidades o simplemente está buscando sonido, como se dice en el argot popular ahora en las redes sociales? Bueno, saludo eh, Roberto. No me extraña que no estés aquí, porque ya me habían dicho que... Roberto dijo que él no iba a estar aquí cuando Marino esté porque, es, porque no se quiere calentar. Pero de todas maneras, agradezco que me hayan concedido este espacio. Mire, yo no suelo comparar, yo no conozco a esas personas de que me, me hablas. Y, y la verdad es que cada quien administra su asunto de seguridad como entiende pero Marino Zapete nunca se ha sentido inseguro en este país y no me preocupa el asunto de la seguridad porque el que se preocupa por la seguridad pienso yo, respetando lo que los otros piensen no puede hacer su trabajo yo soy un sembrador y el sembrador no puede andar preocupándose por si lo persiguen. Porque imagínense ustedes, yo vine conduciendo solo. Yo nunca ando armado y no ando con nadie. Y, y nunca me ha ocurrido... No me no me he muerto. Que de hecho yo siempre pensé que mi expectativa de vida no era larga porque tuve preso... Pero, en... y... ¿pero ha recibido algún tipo, algún tipo de amenaza porque usted, eh, digo yo, si la ha recibido... Porque usted toca unos temas, eh, ya no estamos hablando de plano político, sino de, de intereses económicos poderosos. Como usted dice, hay muchos ricos eh, aquí en la República Dominicana, y yo aprendí desde pequeño un viejo adagio que me enseñaron. De toda una gran fortuna, hay una gran historia. Entonces, mire, eh, eh, eh, mire sí, yo sí. supongo que todo periodista contestatario que es voz disidente, en determinado momento lo... Lo amenazan y yo he recibido muchísimas. Ahora, hay que ser justo y hay que ser honesto. Yo soy quizás el más crítico de los periodistas al gobierno de Danilo Medina, pero yo nunca he recibido ningún tipo de amenaza del gobierno de Danilo Medina, ni del jefe de la policía, ni de nadie de su gobierno. Nunca. Por el contrario, puedo decir que donde he tenido una actividad y ellos se han enterado de que pudiera haber algún tipo de dificultad, siempre me han llamado y me han enviado protección, seguridad, es decir, yo no tengo ningún tipo de cosa. Permítame terminarle esto, Roberto, decirle, ¿qué es lo que la gente no perdona? Un funcionario público que se roba los dineros públicos y usted tiene prueba y usted dice, Tal funcionario se robó mi dinero, su dinero. Ese funcionario, ¿qué es lo que hace? Cuando te ve, te dice, oye, trátame suave. Entonces tú le preguntas, oye, ¿pero es verdad o es mentira lo que dije? Y te vas a decir, bueno, lo que, que no tolera a la gente que tú te metas en su vida privada, que tú le calumnies. Por ejemplo, si un funcionario tiene una novia... O tú no puedes andar diciendo porque eso no es un tema que le importe a nadie, que tiene tal o cual novia. Eso no es asunto de interés colectivo. Si tú haces que un funcionario o un político o un empresario pierda a su familia porque tú te pones a chismear sobre su vida, entonces ya tú sabes que tú tienes a un enemigo. Si tú le imputas a cualquier persona algo que no es cierto, entonces esa persona es tu enemigo. Ese no es mi periodismo. Ni me meto en la vida particular, privada de la gente, ni tampoco le imputo a nadie cosas que, que no ha hecho. Entonces, yo no me siento amenazado, me siento seguro, libre, y además la gente me adora. Yo feliz. Bueno. Pero usted dijo que en este gobierno no ha recibido amenaza. ¿En cuáles gobierno usted llegó a recibir amenazas? Bueno, yo estuve preso varias veces en los gobiernos de Balaguer, eh, en el gobierno de Hipólito Mejía, no solo sí. me amenazaron, sino que me, me apresaron. Era incluso en el gobierno sí. de mi profesor, eh, que quiero muchísimo en lo personal, aunque ha sido un malísimo presidente, ¿Quién? Eh, Leonel Fernández, ah, eh, eh, pero que eh, eh, fue mi profesor que quedó, pues, y lo sí. quiero. <risas> y, es, y bueno, ahí hubo una persona que se pasó de contento y que, que me amenazó, que pasó por aquí, que le decían el cirujano sí, sí, sí, cómo se llama Manferming. ese, ese criminal, ese, sí. ese se paso de contento, ¿No le da miedo a, usted bueno, eh, así a... ¿Miedo a qué? Ah, por ejemplo a un ex jefe de la policía, fue o no un criminal, aquí él estuvo, aquí había una guagua blanca, ustedes saben, sí. aquí mucha gente de San Francisco, jóvenes de San Francisco de Macorís, sí. quedó hay, lisiado hay, permanentemente, hay, no, por... hay, hay mucha, hay, hay mucha gente que está muchos jóvenes. Sí. Que Entonces, ¿cuál es utilado? el miedo? Eh, Roberto, ¿cuál es el miedo de decirle la verdad a la gente? Eso es verdad, y él sabe que es verdad, y él sabe que es un criminal. No, eh, usted, sí, pero eh, eh, eh, escúchame, el, uh -huh. el miedo lo decimos, Marino, es eh, por el tema de la inseguridad. Por ejemplo, hoy eh, salen los medios, en las redes sociales, que el locutor Sandy Sandy fue a comprar un picapollo, así mismo eh, Cito, y eh, una persona se le puso por delante, él le reclamó. Y le entraron como la conga y en las redes sociales se ve cómo está eh, sumamente golpeado e hinchado. O sea, no solamente lo hicimos en el ámbito político, porque usted tiene, por ejemplo, hace comentarios de, del presidente Danilo Medina o del expresidente Leonel Fernández o del expresidente Hipólito Mejía. Y muchas veces quizás la amenaza o, o quizás el intento de agredirlo no viene precisamente del gobierno, sino de algunos seguidores o de algunos empresarios que se ven aludidos. Y pueden pagarle a cualquiera. Usted sabe que en, en nuestro país existe el sicariato y a cualquiera por tres pesos lo quitan del medio. Yo me refiero y entiendo que Yerjan también es por esa vía, no solamente por el tema de que usted criticó un político no, de X? su familia también. Mire, yo, exactamente. Yo la verdad que yo no tengo tiempo para educar al pueblo y para tener miedo. Correcto. O, o trato de, de educar al pueblo o tengo miedo, y no me voy a dedicar a tener miedo. Yo me encontré, por ejemplo, antes de ayer con Hipólito Mejía, en el canal donde, donde hago mi programa, y con todos sus séquitos en un pasillo pequeño, donde, como él tiene la barriga grande, no cabíamos casi. Y bueno, y nosotros hablamos de todo lo que ha sido nuestra confrontación, ahí brevemente, y bueno, civilizadamente, y... Eso le iba a decir. Yo no, sí, yo no bueno, tengo eh, ese eh, problema. Eh, eh, Marino, Yeyan y Génesis, eh, me voy a despedir porque queda poco tiempo del programa. Marino, lamento, ojalá se repita la visita y podamos hablar un poquito más amplio. Eh, usted es una persona muy querida eh, por Génesis, eh, por Yeyan, por esta persona, así que cuente con nosotros eh, para darle seguimiento y apoyo. Eh, a, a la encomienda que Dios le ha dado a usted Que defender a nuestro querido país Y a todos los dominicanos y dominicanas Cuando yo Gracias vuelva no te escabullas No, <risa> <risa> no, no No, di la cara, salí, salí no, a que Marino, <risa> Y que te vaya bonito <risa> para allí. Volviendo Gracias Marino a, a, Volviendo a, a, vol al tema inicial eh, Crónica irreverente ¿Qué contiene? O sea, ¿qué, puede, ¿Qué puede encontrar la gente? ¿Qué pueden encontrar los jóvenes en ese libro? Bueno, les decía Al principio que ahí ellos van a Encontrar ¿Quién ha hecho qué en los últimos 60 años de vida republicana? Ellos van a encontrar lo que han hecho los principales actores de este país, nombre, apellido y lo que han hecho. Se van a encontrar eh, los siete gobiernos que hemos tenido desde Balaguer, qué es lo que han hecho, qué es lo que han hecho sus allegados, se van a encontrar también los nombres de periodistas sonoros de aquí que se han aprovechado de la cosa pública, se van a encontrar religiosos que se han hecho millonarios con, con la sotana, se van a encontrar eh, eh, que los criminales, cómo asesinaron a una buena parte de la juventud más valiosa de la República Dominicana, eh, se van a encontrar cómo, por ejemplo, Leonel Fernández, le regaló una parte de la capital a la familia Vichini, se van a encontrar como Gonzalo Castillo, por ejemplo, que debería sí ser uno de los principales imputados en el caso de Odebrecht y que califica más para presidiario, aspira a presidente y con el apoyo del gobierno, se van a encontrar realmente con una serie de cuestiones que es interesante que sobre todo la juventud, porque nosotros somos ya una generación perdida. Nosotros hemos dañado a este país, los viejos. Nosotros hemos hipotecado a este país. Nosotros tenemos este país que la juventud no puede salir a la calle. Nosotros tenemos un país de los más inseguros del mundo, un país con una mortalidad infantil extraordinaria, con una mortalidad materna increíble, con la corrupción más alta del mundo. Eso es, son los jóvenes que han hecho eso, no. ¿Hay esperanza en la República Dominicana? ¿Cómo que sí hay esperanza? La esperanza son las nuevas generaciones y por eso yo estoy convirtiendo con ellos. Y en vez de en vez de pensar en el miedo, hay que pensar en eso. Ya para despedirnos, señor Zapete, eh, para usted en el, en el 2020, para finalizar, ¿qué usted cree que pueda pasar? ¿Viene un cambio y el PLD podrá abandonar el poder ya en el 2020? Mire, yo no puedo decirle eso, yo sí le puedo decir que creo que el secuestro total de tener todo el Congreso para imponer el presupuesto que quieran, la justicia que quieran, la Junta que quieran, la Cámara de Cuentas que quieran ellos, sin la participación de los demás, yo creo que eso se va a acabar en las elecciones del 2020. Antes de que me echen, sí, yo uh -huh. quiero invitar a la gente, a la, gente a, la UAS. a la Universidad Autónoma esta tarde, a las 5, ahí vamos a estar compartiendo el libro... Y todo mi amor por la gente de San Francisco. Bueno, nos despedimos. Vamos a pasar a Paul Warner. No sé para decir. Gracias, señor Zapete. Gracias. Gracias a ser, eh, para nosotros poder compartir con usted. Mi, mi corazón para este pueblo.